Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Radio J. En este programa vamos a hablar de los poltergeists. Los poltergeists, concretamente el nombre, viene de dos palabras alemanas, que son poltern, que es hacer ruido, y geist, que es duende, por lo tanto podríamos llamarlo como duende que hace ruido. En todo caso, podemos categorizar que generalmente los poltergeists vienen a ser un tipo de manifestación o incluso de posesión de un lugar en la que una entidad desconocida produce extra extraños ruidos, objetos que se mueven, situaciones extrañas dentro de la casa, aparatos eléctricos que funcionan de manera irregular... Claro que, obviamente, en muchos casos esto puede tener una explicación científica. Y si usted eh, se lo estudia o tiene el equipo adecuado, podría determinar que puede haber algún problema de electricidad estática de campos electromagnéticos raros, aire ionizado, infrasonidos, ultrasonidos e incluso alucinaciones provocadas por un envenenamiento por monóxido de carbono. Obviamente, cuando dentro de una casa los platos se levantan y salen disparados a gran potencia, dudo que tenga que ver con electricidad estática, teniendo en cuenta que muchas veces los platos son de cerámica, o incluso que se oigan precisamente ruidos de pasos y otras cosas, dudo que tenga que ver con campos electromagnéticos, o con aire ionizado, o incluso con infrasonidos ultrasonidos. En todo caso, hay muchísimas situaciones de poltergeist que han sucedido a lo largo y ancho de la historia y a lo largo y ancho del mundo, con varias explicaciones, y hay que tener en cuenta que muchas veces estas cosas suceden ...no se sabe exactamente qué es lo que lo activa. A medida que pasa el tiempo... ...vamos viendo que sí que vamos mejorando... ...a nivel de tecnología... ...y la ciencia puede explicar algunos de los... ...de los fenómenos que suceden... ...ha habido muchos casos de fraude... ...o una interpretación sobrenatural... ...de fenómenos explicables... ...a través de principios físicos... ...pero muchas veces... Ha sido imposible que se pudieran explicar cosas, aquí en España, por ejemplo, tenemos el Duende de Zaragoza, que es muy conocido y que creo que salió en un programa de Cuarto Milenio, gracias a Iker Jiménez y su mujer Carmen Porté, encantadores periodistas con mucho afán de explicar las cosas muy bien explicadas, con todos los puntos de vista existentes. Y una situación como esta de Poltergeist acaba suponiendo de alguna forma, obviamente, un malestar para los que habitan una casa o, un, o que van a ver un lugar encantado, porque esto es muy típico también. Lo que muchas veces, cuando miramos esto de, de los lugares encantados, podemos encontrar eh, psiquiátricos abandonados, que es muy típico, castillos, edificios muy antiguos, lugares donde han sucedido situaciones escabrosas como un asesinato, violación, etcétera. Y a medida que vamos recopilando casos, vamos viendo que no hay una causalidad que podamos explicar. Incluso, por mucho que hagamos estudios, por ejemplo, de las famosas líneas ley, de puntos energéticos, etcétera, muchas veces no vemos cuál puede ser el, el, el detonante de una situación como esta. Sí que es verdad que hay casos que, misteriosamente, fueron estudiados por la Unión Soviética en su día, y que determinaron que incluso muchas de las casas que sufren estos casos ha sido provocado incluso por la propia gente que habitaba o porque tenían un principio de telequinesis es decir, poder mover objetos con la mente y en momentos de estrés o malestar o lo que sea salían, eh, salía este poder, por decirlo así. Y muchas veces también nos entra la duda de si esto realmente sucede solo cuando hay observadores humanos. Usted me preguntará qué significa esto. Hay un dicho asiático que dice si en medio de un bosque cae un árbol y no hay nadie que lo oiga, ¿hace ruido el árbol al caer? Es decir, a medida que ha evolucionado la ciencia, hemos conseguido determinar que incluso hay movimientos de partículas que interactúan con la observación. Es decir, es como un poco el caso de, del gato de Schrödinger, ¿no? Que el gato dentro de la caja está vivo y muerto a la vez y es sólo la observación por parte de un, de un observante, en este caso humano, el que hace que haya un resultado A o un resultado B. Y no tenemos manera de saber si un poltergeist sucede cuando no hay nadie, por decirlo así. No sé si me he explicado bien. En todo caso. En una situación de esta índole, desconocemos si esto sucede por unas personas en concreto, si es una cosa propia del lugar, proseguimos con la misma duda de si esto sucede cuando no hay nadie. Es decir, no me vale que el vecino lo oiga, porque entonces hay un observador o un oyente. Pero hay casos en las que las situaciones son tan escabrosas que no pueden determinarse de una manera, de una manera real. En todo caso, si usted quiere informarse más de este asunto, puede buscar información, por ejemplo, de casos del siglo XVII famosos como el demonio de Glenluce, el tambolinero de Tedworth, el Porter Gates de Mackey, en el siglo XVIII la rectoría de Edworth, el Amtern, Ab, Amtner Hinton, el fantasma de Stockwell, que es muy famoso, ya entrando en el siglo XIX el perebel de Samford la bruja de la campana de Tennessee las campanas de Billings el Cotting de Angelic la casa de Valechín el gran misterio de Amhast los molinos de Caledonia eh, ya en el siglo XX tiene ejemplos como los andares de Mungus, la rectoría Borley, el portergeist de Thornstone Heath, el portergeist de Seaford, el caso de Matthew Manning, el monje negro de Pontefacto, el portergeist de Rosenheim, el famoso caso de Amityville, que también tiene que ver con los Warren el Portal Gates de Einfield, que también tiene que ver con los Warren, el Poltergeist del Camino de Thornton de Birmingham, el caso de Tina Reich, y para terminar así más potente, ya en el siglo XXI, el Poltergeist del Caneto de Caronia. Con esto tiene una bibliografía suficientemente interesante como para hacerse una idea de cómo han sucedido varios casos. Aunque yo les recomiendo de todas maneras, gracias a a Iker Jiménez y a Carmen Porter por la información, del Duende de Zaragoza, que es muy interesante. En todo caso, gracias por haber escuchado este programa, que tengan un feliz día y hasta la próxima. Muchísimas gracias por escuchar este programa. Si le interesa, puede usted suscribirse, darle un me gusta o incluso compartirlo en redes sociales o por otros medios.